Hola, en este video voy a hablar de la resolución CREC que permitió la autogeneración en nuestras casas. Yo soy Juan Ramón Camarillo, ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia y candidato a doctor en ingeniería de la Universidad de los Andes. Comencemos por definir quién es un autogenerador. Un autogenerador es un usuario que produce energía eléctrica principalmente para su propio consumo. Este usuario debe tener una capacidad instalada menor a un megavatio y se divide en dos grupos el primer grupo tiene una capacidad instalada menor a 100 kilovatios y el segundo grupo lo componen autogeneradores con capacidad entre 100 kilovatios y 1 megavatio también vale aclarar una diferencia y es qué es o quién es un generador distribuido. De la misma manera, es un usuario que produce energía eléctrica, pero en este caso, la energía producida es exclusivamente para vender al sistema. Ahora, ¿quién puede ser un autogenerador en Colombia? Cualquier usuario conectado al sistema. Y aquí hay que aclarar no importa el estrato socioeconómico, barrio, color, sabor, no importa, todos tenemos derecho a autogenerar nuestra energía. ¿Cuáles son los beneficios de autogenerar energía? El más notorio pues sería reducir el pago de la factura mensual de energía, recuerden que en la tarifa se cobra generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones. Cuando se autogenera se ahorran todos los costos excepto el de comercialización puesto que hay que pagarle una comisión al operador. Otro beneficio es que se pueden recibir ingresos si se entregan los excedentes generados al sistema y un beneficio ya más asociado al sistema es que se apoya al sistema en casos de climatología extrema como el fenómeno del niño. De hecho resulta muy útil en este caso dado que el fenómeno del niño está asociado con altas temperaturas e irradiación solar alta. Bueno, ¿cuál es el procedimiento de conexión? Lo primero es verificar la disponibilidad en el punto donde se está ubicado. Esta consulta se le debe hacer directamente al operador local. Los operadores locales están obligados a dar este dato de disponibilidad en un lenguaje, digamos, amigable con el usuario. Está implementado este sistema de semáforos, es sugerido por la CREC. Lo segundo es llenar el formulario simplificado que se descarga en la página del operador consulté en la página de Codensa de PME de Tricaribe y efectivamente se consigue el formulario. Lo que hay que hacer es buscar en la página donde diga CREC 030. Luego se debe estar pendiente del estado de la solicitud. Hay que tener en cuenta que la respuesta a la solicitud se debe dar en cinco días hábiles y si la solicitud es rechazada, el operador debe justificar técnicamente la decisión. El siguiente paso es instalar el sistema. En este caso pues se tienen... 6 meses para realizar la instalación a partir de la fecha de aprobación. Una vez instalado, el operador tiene la obligación de ir a revisar el estado de la instalación. La fecha de instalación debe Informarse en la solicitud, el operador va a revisa, si se requieren ajustes adicionales, el usuario tiene siete días para hacer esos ajustes adicionales y se programa una nueva visita en siete días hábiles después de la primera visita. Si el resultado de la segunda visita no es satisfactorio, las visitas adicionales corren a costo del usuario. Les recomiendo que se asesoren bien para no necesitar más de una visita a la instalación el operador tiene la potestad de revisar el estado de la conexión en cualquier momento después de conectado al sistema no solamente en el inicio él puede revisar la conexión en cualquier momento y bueno, lo último es conectar. El operador de red tiene dos días hábiles para hacer la conexión efectiva del sistema. Entonces, ¿qué requisitos se necesitan para vender? Primero hay que aclarar que usted puede autogenerar y no vender los excedentes. Pero si los quiere vender, debe tener un contador horario bidireccional. Eso es para tener en cuenta la energía que usted consume y la que vende el sistema. Algo positivo de esta resolución, desde el punto de vista del usuario, es que el operador está obligado a comprar los excedentes generados aquí en la compra del de medidor bidireccional, ustedes pueden comprar un medidor en cualquier lugar, pero verifiquen que el medidor sea certificado, si el medidor no es certificado, ustedes deben pagar un estudio aparte de un laboratorio que avale el medidor, obviamente esto va por cuenta de ustedes, de su bolsillo, entonces mi recomendación es comprar el medidor al operador de red o en un sitio reconocido ¿Cómo se paga la energía? Depende de dos cosas, si usted generó más de lo que consumió o si consumió más de lo que generó. Si la energía autogenerada es inferior o igual a la energía que se consumió se paga al prestador de servicio el excedente de en energía consumida más una comisión que está alrededor del 10% del costo de la energía. Si la energía autogenerada es mayor a la consumida la energía se paga al 40% del costo del kilovatio hora para ese mes. Este es el punto que menos me gusta de esta resolución por dos cosas. La primera es para qué piden un medidor bidireccional horario si no van a Variar el precio pagado por hora Pues no sé A mí me parece que eso sería lo justo E incentivaría a los usuarios a instalar más equipos Y a instalar por ejemplo almacenamiento de energía Para comprar en las horas baratas y vender en las horas caras lo que haría que la curva de consumo se aplanara Y por lo tanto el precio marginal se mantuviera estable Y de largo plazo los estudios dicen que eso haría que la energía disminuyera el precio Pero bueno Y bueno el otro punto negativo es obviamente pagar menos de la mitad del precio comercial Eso me parece lo peor Creo que este punto impide que, y tal vez ese, ese es el propósito, esto impide que autogenerar se vuelva un negocio. Para finalizar algunos datos. Un sistema de 4 kWh pico produce en promedio 430 kWh mensuales, que es superior al consumo de una familia promedio en la costa, que es donde más se consume energía por las condiciones climáticas. Deben tener en cuenta que cualquier práctica que quiera entorpecer la conexión de un usuario puede ser investigada y sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Los estudios necesarios para conectar el sistema pueden ser realizados por el operador de red o por un tercero. Mi consejo es que busquen asesoría profesional. Si les interesa en la descripción del video les dejo el nombre de la empresa de un amigo que trabaja con sistemas fotovoltaicos. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Mano arriba si les gustó. Los invito a que se suscriban y compartan el video con sus conocidos. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.